Muy buena gente, yo soy Citra y estamos con un nuevo video para mi canal. Hoy estamos en el capítulo, hoy estamos en el capítulo número 5 de Pokémon. Pokémon Negro Nuzlocke, que todavía, todavía no me aprendo el nombre. Ok, en el capítulo pasado luchamos contra un pibito, creo que era contra Cheren. Y lo dejamos hasta ahí. Y vamos a ver nuestro equipo. Tenemos a Cebax al 12, Citrón al 14, Drekar al 8, Vistec al 8. UHGLP al 8 y Tamaki al 8. Ya. Eh, Tamaki fue una captura estrella que hicimos en el capítulo pasado. Así que vamos a probarla. Esperen, no he visto qué movimientos tiene. Me parecía que tenía un ataque que le subiera el ataque especial. Carga, ataque rápido y látigo. O sea, no tiene ni impacto, no, ni no tiene buenos movimientos. Vamos a ver si le puedo enseñar alguno. Eh, de los que tengo que hace Avivar. Vale, voy a enseñarle a Avivar al, al amigo de la metalurgia. Ah, no apto. Vale, pues... Ok, un inicio de capítulo bastante fail, la verdad. Pero bueno, así que bueno, vamos a continuar por aquí. Aquí ya capturamos. Capturamos al Blitzer. Blitzle. Blitzle. Blitze, Blitze, Atamaki, le voy a decir Atamaki. Que okay. aquí está Cheren, a ver qué nos dice. Creo que esos tipejos se han metido aquí dentro. Asegúrate de que tu equipo Pokémon tiene, pues, tiene sus peces al máximo. ¿Tienes todo listo? Sí. Entonces vamos. Ok. Creo que eran los del equipo Plasma del capítulo pasado. Que se habían robado un Pokémon exacto. Eh, yo no quiero. Bueno, ok. Creo que va a haber pelea. Un combate doble. Espero salga bien. Parece que esos pesados no les sirven las palabras, ¿verdad? No les sirven las palabras. ¿Qué? Equipo Plasma. No me puedo creer que unos niñatos como vosotros podáis abusar de los Pokémon. Así que venga. Eh, péguenme esos Pokémon que tienen y dense la idea de que os vas a quedar sin ellos. Ok, es que me siento muy raro hablando como dice ahí. O sea, no voy a decir os. O sea, no, no, no soy español. entienden? Entonces, mira, lo voy a leer como salga. Con que se entienda está bien. Ok, me saco un Patrat. Ok. Primero, no es combate doble. No es combate doble y eso es una ventaja. Vale. Ok, le vamos a hacer... Voy a hacer ataque rápido. Está el 12, eh? Cuidado. Que Patrat aprende modir, mordisco. Golpe crítico. Perfecto. Ve, usa mordisco. A ver si no me mata. Uf, lo que me ha quitado. Ok, yo creo que voy a sacar a Snivy y eso. Leí en el capítulo anterior, eh, en los comentarios, um, que Frankie, un suscriptor, leí un comentario. Que me dijo que el siguiente gimnasio está a nivel 20. Entonces, o sea, nuestro equipo está menos de nivel 10. O sea, Sevax. Y si tron están más arriba de nivel 10. O sea, básicamente, toque el level 10. O si no, me van a hacer... Exactamente, me van a hacer así. Entonces, eh, pues eso. Me van a hacer así, básicamente. Así que, vamos a ver cómo es que sale. Es lo que el látigo sepa. Ok, le quito algo. Le quito, bueno. Voy a hacer... Tiene un Pokémon o dos. No sé. Voy a... Creo que el Patras no lo mato. Está, acumulando, está haciendo venganza. Ay, no, los Patras y la venganza. Uff, pensé que uno le mataba y pensé que me iba a hacer venganza y me iba a hacer, oh, golpe. Venganza, para los que no sepan, es un ataque que acumula energía y, y al final, al final te, te, te devuelve un, te devuelve un, tu caso. Básicamente, te devuelve un, tu caso y te, y te revienta, te revienta. Ok, que ¿por qué? Dice, ¿por qué tenemos que perder si somos nosotros los que tenemos razón? No podía esperar menos de ti, Saitra. Venga y devuelve el Pokémon. Devuélveme el Pokémon de la chica. De eso nada. Y viene más pibes del equipo plasma. Genial. Vaya, vaya. No solo entráis sin razón, sino que encima os, trae, o, os atrevéis a oponeros. Veamos, solo somos dos contra uno, pero como nosotros estamos unidos, cual piña, os vamos a demostrar que tenemos. Ok. Bueno, básicamente, otra pelea. Básicamente otra pelea. Básicamente otra pelea. Ah, es un combate. Doble, uy. Uy, uy. Dos para atrás. Si ya tenía suficiente con uno, me saca el otro. Vale, Atamaki, Atamaki, obviamente no lo vamos a dejar. Vamos a sacar a Sebax para que se levele un poco. Tenemos que levelear al equipo, si no voy a estar muy jodido. Voy a ser muy jodido. Vale, sacamos a Sebax. Ascuas. Ah, pija. ¿Mordisco a quién? A mí... Uy, lo que me quitó... Mordisco a mí no porta. Gracias. Ok. Creo que aguanto un siguiente mordisco, así que eh, voy a intentar matar a este Patrat. A ver, pistola de agua, no creo que le mate, la verdad. Uf, le quitan nada, man. Uy, man, ascuas y pues eso. Mordisco. Ok, al Tepic, ok, exploten al Tepic, que a mí, a mí. Ay, no me hagas crítico. Uf, uf. Ok, vamos a cambiar ya a Citron. Porque no me la quiero jugar a que me haga un crítico y me revienta el sevax. Se está poniendo difícil ya el juego. Ya, ¿Ya lo estoy notando un poco difícil. Ya, ya como que me preocupo, ¿saben? Rizo defensa. Te puedes atacar en vez de hacer rizo defensa. Jesucristo. Vale, yo creo que. Eh, mordisco a mí, A ver cuánto me quita. Ok, seis pesos, no es mucho. al tepig, tepig, no me importa. Ok, Vamos a hacer desarrollo para subirme eh, las estadísticas. Y así tener un poco más de ventaja y que no me, no me quiten tantos PS porque yo no sé si va a venir otro combate. Y no quiero, no quiero eso, ¿sabes? Vale. Tepic asco al otro. Uf, le ha quitado mucho. ¿eh? Mordisco. A ver cuánto me quita. Ok, no me quita mucho ya. El Tepic. Ok. naranja Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Pues látigo sepa al que tiene más vida, porque creo que lo mato un látigo sepa Detección, ¿qué haces? Bueno, tú, tú, tú, usted haga eso, usted haga eso, y yo contento. ¿Qué okay, va. Patrat, ok, el Patrat debilitado. Ahora la cosa es matar al otro. Ok, tamaki, tamaki. Ok, el Patrat, ok, látigo sepa y para su casa. Listo. Listo, calisto. Ok, listo. equipo plasma derrotado. Sí, sí, sí, denme la plata, suelten la plata. No, no van a robar a todos los Pokémon Vaya vaya, son, sois más ok No importa la razón que os motive Nada puede justificar, que revise a la gente Es por culpa de entrenadores Como ustedes, que los pobres Pokémon Sufran, ok Básicamente me está echando la palla Ok, pero que sepáis que no soportamos la idea de que los utilicen. Bueno, y ustedes están utilizando Pokémon. Lógica. Los del equipo Plasma son como muy tontos. Tipo, dicen: eh, Es que es que no queremos que ustedes luchen con los Pokémon. ¿Y qué están haciendo ellos? Sacando un pobre Patrat. O sea, sacando un pobre Patrat y diciéndole: Venga, vamos a luchar. No sé qué me ha dicho Cheren. Toca leer más. ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Voy a curar. ¿Qué haces? Ah, ok, me alegro un montón <risa> Tengo que leer, tengo que leer Es que siento que si leo en él no voy a avanzar nada Zanaboules, bueno, está bien Gracias Ok, ¿ve el genial, son Zanaboules Ok, básicamente Cuando capturas un Pokémon Se recupera un porcentaje de vida o toda la vida La verdad es que no me acuerdo Pero bueno, este necesito curar Ok, vamos a ir aquí Que esto era un centro Pokémon Ok, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Voy a mantener a Blitzel de primero porque es un Pokémon que me interesa levelear y siento que podría ser un gran... un gran Zepstraika a futuro. ¿Y qué hay aquí? ¿Esto qué es? Uy, un objeto Ok, aquí... aquí no importa porque aquí ya capturamos. Antídoto. Mira ahí, ¿no? Antídoto. Vale, perfecto. ¡Uy, un Pidop! Pidop me hubiera venido bien también Voy a intentar matarlo A ver si subo un poco de nivel Unido Vale Tornado William Tornado <ríe> Madre mía William Tornado Ok Tornado Básicamente eso es una pelea de metapops Metapops Porque o sea ni el Pidop me hace daño Ni yo tengo, ni yo tengo un ataque tipo eléctrico Entonces vamos a estar así hasta hasta no sé cuánto. Por eso lo estoy pasando rápido. También para levelear un poco. O sea, el siguiente gimnasio me dijeron que está al 20. Y tipo, o sea, recapacitemos, que puedo perder el loque. Así que si pierdo un combate, que pierdo el loque. Vamos a ver. Ok, estamos aquí su nivel 10. Perfecto. Ok, vamos a luchar contigo. Vamos a luchar contigo. Ok, es hora de poner en práctica lo de la escuela. Prepárate escolar, Jairda Saca un Blitzle. que fijo va a tener trueno. Porque, porque, porque sí. Man, mira, es nivel 13, man. Ok, vamos a sacar um, a Citron. Está a nivel 13, eh. O sea, que mi Citron, que Snivy está a nivel... Que Snivy está a nivel... 14, man. O sea, ya están como a mucho nivel. O, o yo no estoy leveleando nada, man. Ok, ¿te vas a subir la defensa especial nada más? Ok. Bueno, látigo cepa es físico, entonces, como que no me importa. Bueno, ya puedes dejar de hacer eso, por favor. Látigo cepa, dos látigos cepas más y lo mato. Ok, okay látigo cepa, ataque rápido, golpe oh, crítico en serio. Ok, básicamente ya blitzes debilitados, son combates fáciles sencillos. Y, y fáciles y sencillos. Y fáciles y sencillos. Así que bueno, gente si les está gustando recuerden que pueden darle like y suscribirse, porque esta serie la subo cada cierto tiempo. Y también subo otras cosas, como por ejemplo estas, que les está apareciendo, que es un video muy reciente que subí, así que espero les guste y pueden pasar a verlo. Mi canal es bastante variado y pues intento que les guste y que sea un contenido atractivo hacia la gente. Ok, Cheren, que quieres, man? Citro sí, un momento. Una cosa, aunque es muy raro, a veces te saldrán al paso dos Pokémon a la vez. Alta de color oscuro, como la de ahí. Uy, ¿qué dices? En resumidas cuentas, ten cuidado si piensas de color oscuro. Bueno, yo me voy a decir, a esmalte. Ah, o sea, aquí te pueden salir combate doble. A ver. A ver. Mm, ok. Bueno, vamos a aprovechar. Y le reventamos un poco al Pidopes, a ver si subo un poco de nivel. El sonidito, vale. Básicamente tornado no me hace nada porque es tipo volador y yo soy tipo eléctrico. Si tuviera un ataque tipo eléctrico sería mucho más fácil. Pero por ahorita nuestra querida cebra no aprende nada. Solo tiene un ataque de tipo normal y lo único que tiene tipo eléctrico no hace daño. Así que se queda un pedazo en serio. Malicioso. Bueno, bueno, bueno. Vale. Ok. Voy a poner a... Um, primero Bueno, voy a poner a... No, vamos a mantener a Tamaki. Quiero que, quiero que... Quiero que Tamaki... Y iba a decir que quiero que Tamaki suba de nivel. Bueno, esto es un entrenador, así que... A ver, ¿cómo te llamas? desafía manos de escolar Irati. Irati. Bueno, Irati, Irati. Ubat. Uh, uh, ok, creo que Tamaki aquí viene perfecto, a no ser que ese bicho está a nivel 13. Así que vamos a hacer cargas, por si acaso confusión. Cuidado. Cuidado, me puede reventar. perfecto, ok, concuerdo ok, me hizo un golpe crítico, un puto ataque perfecto Cam Tamaki no duró ni un capítulo Tamaki no duró ni un capítulo, no duró ni los 22 minutos perfecto Confusión, a ver cuánto. Espero no me mate la confusión. Míralo, ¿por qué me quita tanto la confusión? A ver. a ver, el Wobat que me va a tocar la moral. Ya estoy viendo que el Wobat me va a tocar la moral. Y es un problema, porque A ver, buena basa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ey, ey, ey, tranquilo. A ver, a ver, no le estoy quitando nada, man. Tiene buena base, pero algo que ves que no tiene, no tiene movimiento de tipo volador Entonces, puedo hacer desarrollo con Snivy Buena base, buena base es tipo siniestro, ¿no? Ok, ok, puedo usar desarrollo para hacerme más poderoso Ok, ya estoy man Acabo de perder una vida, se dan cuenta no reaccioné porque no me lo esperé y fue como, ¿qué pasa? O sea, me hizo golpe crítico, un pinche confusión. Ok, creo que vamos a tener que utilizar una poción. Man, no le quito nada, man. Nada le quito. Creo que voy a usar una poción. mancó me hace crítico, eso fue mala suerte Que sí, que el Wobot estaba a nivel 13 Y se strike, creo que tiene poca defensa especial Pero que me haga crítico a mí A ver Tornado, sí tiene tornado No me lo creo, no, por favor no me quites al starter Te lo pido que no me quites al starter Estreñimiento Ay, ay, ay, ay, ay. Es que no puedo hacer puedo, puedo... Mira, voy a usar otra poción Voy a usar, la... mira, a ver Tranquilízate, Citra a ver, tengo una agua fresca que me cura 50 pesos. Me va a hacer tornado de nuevo. Voy a usar placaje, que creo que es más rentable. Voy a usar el agua fresca. Vale, se cura. Confusión. Ok, ¿cuánto me quita la confusión? Ok, vale. Creo que aguanto. Creo que le puedo pegar un placaje. Buena base. Ok, ya voy a cambiar porque si no la siguiente me mata. En el siguiente me mata. Un tornado me mata. Y no quiero perder a nadie ¿eh? que se me va el loque. Ok, ya. Ok. A ver. Vamos a cambiar porque yo sé que en cualquier momento me hace tornado. Ok. A ver. Buena base siniestro. Me revienta. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene más defensa? ¿Quién, ¿Quién está más balanceado en defensas? 12, 16. Viste Pero es que tiene buena base. Y me puede hacer.. me puede reventar a Muna. Me la revienta prácticamente. Buena base física, o sea. Y es por 2 y es un nivel 13 A ver A ver, aquí está muerto Drecar tiene 11 ¿Qué ataque tiene Drecar Puedo sacar A ver Voy a sacar a, Al Patrat Porque Patrat tiene mordisco y puedo quitar algo. Algo más que con placaje. Creo que aguanto un golpe de ese Wobat, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que creo que el juego no está sonando. Oh. ¡Uy! Lo que la vida que me dejó. Me, me acabo de dar cuenta que el juego no está sonando. Vale, me reventó. O sea, no sé qué me hizo. Creo que me hizo confusión por el sonido. A ver. Dios mío, Dios mío. el Wobat que me está jodiendo la vida. El Wobat. A ver, tiene 12 y 11, ¿cuánto tiene Drecar? 11 y 12. Pero Drecar es muy rápido, voy a sacar a Drecar. Es siniestro, confusión no me afecta, tornado no sé cuánto me vaya a quitar, pero creo que tornado me mata. Buena baza, he usado no buena baza, buena baza no debería quitarme mucha vida, ¿no? Ok, no me quita nada. A ver... voy a usar arañazo, soy más rápido. Es más rápido. Ah, es que de este poblador. No me jodas que perdí otra vida. Ah, arañazo, que alegrítico. Ay, no le quita nada. Ay, mi madre. Es que saca... O sea, es que si saco a Vistec me hace buena baza, me revienta. Muna es muy lento. Muna es un Pokémon muy lento. Mira. No sé qué hacer. Es que no me la quiero jugar a que me haga tornado y me revienta Snivy. No me la puedo jugar así. Y creo que... 22 y 16. 18 y 16. Es que sacará... Uy, man, ese jodido... 23. Creo que es... Es que... Si... Snivy es más rápido. Snivy es más rápido que ese huevo. Mira, yo voy a usar una poción. Tornado, no me mates. Te pido que no me mates. Te pido que no me. Aguántalo, aguántalo, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Ok, vamos a usar una super poción al Snivy porque, porque sí, porque si no pierdo el que prácticamente. Dios mío, el, el, el, el, el, el, el murciélago este de las cavernas, que me está que me quitó a mi cabrita, poderos, potencialmente poderosa, y por qué estoy haciendo un látigo ¿Por porque no, no lo voy a matar, o sí. Me acabo de dar cuenta que llevo casi todo el capítulo y, y no se escuchaba el audio, perfecto. Este, ay mi madre, ay mi madre, ay mi madre, el, el murciélago de las cavernas. El murciélago de las cavernas. Jesucristo, usted, ch chamaca, chiquita, culiada y su pinche murciélago de las cavernas que no me hace tornado en todo el rato y lo primero que viene y me hace es impresionante, ¿eh? ya ya al final ya al final bien perfecto vale tamaki tamaki está muerto tamaki está muerto vamos a quitar el objeto que tenía vaya tarea genial vale gente tamaki está muerto aunque este o sea voy a buscar el centro Pokémon y voy y lo dejo ahí en la caja porque ya Tamaki está muerto. Tamaki no ha durado ni un capítulo. Tenemos, casi pierdo, lo que. Espero no haya otra pelea o me voy a ir de aquí. Hay otra chamaca de estas que la voy a esquivar. Chamaca. Déjame esquivarte, nos vemos. Ok, aquí hay un objeto. Más armas, Rayquaza. Sí, sí, ya sé que se me murió. Sí, sí, ya sé que se me murió Tamaki. Man, me hubiera hecho despertar, en el... Mira, yo no quiero pelear con nadie. ¿eh? Yo, yo, me quiero ir de aquí, yo no quiero pelear con nadie. Quiero llegar a la ciudad. Cheren, como me digas, pelea me voy. Sígueme. Bueno, ¿qué, ¿Qué me vas a decir? Cheren. Cheren. No sé qué es eso. No sé qué no me acuerdo. Pueden despertar. Ok, sí. Sí. Fijo, fijo. Va a tener el próximo gimnasio, no sé quién es, ni nada, pero me va a reventar, básicamente. Man, qué porquería, de verdad. O sea, ¿qué capítulo más? Más. No sé, me hace crítico Me hace crítico, me mata la cabra Y no se escucha el sonido Dios mío Voy a poner la, la caja se va a llamar F Vale, primera baja Perfecto Miren Para el siguiente capítulo Tengo que levelear Ups, le acabo de meter un tu casa el micrófono. Para el siguiente capítulo tengo que levelear. Voy a, no, ver, voy a ver si me meto a la hierba alta. Voy a ver si me meto a la hierba alta. Y empiezo a levelear hasta tenerlos hasta nivel 14. O así. Porque es que si no, me van a seguir reventando de esta manera. Así que bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Ha sido un capítulo... Diferente a los demás, ya estamos empezando a ver un poco la dificultad de este videogame. Que cara me han dicho que este es uno de los juegos más difíciles de Pokémon. Y yo básicamente soy un noob. Que sí, que tengo mucha experiencia jugando Pokémon y todo. Sí, pero mira. No sé jugar competitivo de la mejor manera. Ya me acaban de reventar a la cabra. Tamaki, Tamaki. Era, era un Sebstraica potencialmente chidori, y no, me lo reventaron ahora solo necesito levelear así que bueno, espero les haya gustado, si es así dejen su like su me gusta y si quieren conseguir un mote, ya saben, solo sigan mi canal y ahí, ahí pueden que tenga suerte y nada, así que bueno, yo soy Citra y nos vemos en el próximo capítulo